Señor ministro, eh, me alegro de que quiera cumplir esta ley que lleva 13 años paralizada. No sé si sabe que precisamente el mes pasado en esta Cámara aprobamos una iniciativa por unanimidad, cosa que es bastante inhabitual, precisamente instándole a ese cumplimiento. No solo la hemos aprobado en esta Cámara, sino en seis comunidades autónomas más y estamos pendientes de poderla debatir en cinco más, al menos, que nosotros controlemos. Le voy a comentar, por si no le han informado, la actitud que ha tenido su ministerio durante eh, todos estos años con respecto a este tema que, perdóname que se lo diga, ha sido bastante lamentable. Y Además, las comunidades autónomas han tenido bastante reticencia y las tienen y les voy a explicar por qué. Lo primero que se hizo en, bueno, durante estos cuatro últimos años de la, de la legislatura del señor Rajoy fue no hacer absolutamente nada sobre este tema. En el año 2014 se dieron por vencido, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, todos los convenios de colaboración con las comunidades autónomas en materia de sanidad y se les forzó y se les dejó de pagar la asistencia sanitaria. La asistencia, además, que se había venido abonando desde siempre. Y, además, se les envió a los tribunales a discutir quién la tenía que pagar. Según nuestros datos, tenemos una estimación de que les debe a las comunidades autónomas en el 2015 unos 25 millones de euros sin contar con los medicamentos de la hepatitis. Cuando aparecen los medicamentos de la hepatitis antivirales de acción directa, que son muy, muy caros, se comienza a dar instrucciones a los médicos de, de prisiones hasta tres en dos años para que no dispensaran estos medicamentos muy caros. ¿Por qué? Porque dotan una partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, ridícula, que no llegaba ni al 1% de los enfermos. ¿Qué se hace al final? Se intenta que suministren estos medicamentos a las comunidades autónomas y, además, no se les paga. Y se les envía también a los tribunales para discutir sobre el pago de los medicamentos, cuando en el reglamento penitenciario establece exactamente qué instituciones penitenciarias quien debe abonarlos. La, la cuantía que se debe es de bastantes millones de euros. En ese momento, justo cuando ya pasa todo esto y se deben muchísimos millones de euros se envía a todas las comunidades autónomas, a los tribunales, a discutirlo absolutamente todo para cobrar la factura que se les debe. Es cuando, justo antes de acabar la legislatura, se le envía un requerimiento a todas las comunidades autónomas para que reciban las transferencias. Señor ministro, esperemos que se cumpla la ley, pero sí le quiero decir: no se puede ingresar en las prisiones a las personas y las condenamos por no cumplir la ley y después la administración no cumplirla. Realmente eso no puede ser así. Si ustedes retienen la competencia en materia de ejecución penitenciaria, en las comunidades autónomas que lo tienen en el estatuto o retienen la de la sanidad penitenciaria, obviamente tienen que subir el coste. Lo que no pueden hacer trampas ahora es cumplir la ley e intentar transferir esta competencia sin ninguna dotación presupuestaria. Muchas gracias.